Nos piden ajustar la siguiente reacción, para hacer el ajuste vamos a ignorar el estado en el que están las sustancias y escribir de nuevo la reacción CO más O2 que nos va a dar CO2. Para hacer el ajuste de la forma más sencilla lo que vamos a hacer es ajustar primero aquellos eh, elementos que solo aparecen una vez en la reacción. Por ejemplo, el oxígeno aparece en estos dos términos del otro lado aparece aquí, con lo cual es mal candidato. Habría que intentar ajustar primero el carbono, que solo aparece aquí y aquí. Así que vamos a ello. Como aparece un carbono en cada lado, pues en un principio ese elemento ya estaría ajustado. Así que lo siguiente sería ajustar los oxígenos. Bueno, pues de este lado tenemos dos oxígenos y de este lado tenemos tres oxígenos. Así que hay que cuadrarlos. Bien, la forma más sencilla de cuadrarla, pues quizás sea poniendo aquí un 2. Voy a borrar esta parte para que no moleste. Así que ahora tendré dos carbonos. Y si me habrán desajustado los carbonos, pues voy a poner aquí otro 2 para ajustar los carbonos. Y ya los tendría ajustados. Así que ahora tengo, eh, no, los carbonos están ajustados. Y los oxígenos, tengo aquí 2 por 2, 4 oxígenos. Y aquí tengo 2 por 1, 2 oxígenos, más estos dos oxígenos, 4 oxígenos. Así que ya estaría la ecuación perfectamente ajustada. Y estos serían los coeficientes estequiométricos para ajustar la reacción. ¿Cómo se traduce? Pues diremos que 2 moles de monóxido de carbono reaccionan con un mol de oxígeno en estado gaseoso para dar 2 moles de dióxido de carbono en estado gaseoso. Ahora ya podemos añadir los estados y tenemos la ecuación completa y ajustada. ¿Qué ocurre si no tenemos suerte o no se nos ocurre pues, eh, cómo tenemos que ajustar la reacción? Bien, pues siempre podremos recurrir a las matemáticas. Voy a utilizar esta ecuación que tengo aquí para ponerla como ejemplo. Bien, pues si no sé cuáles son los coeficientes estequiométricos, puedo poner una letra para representarlos y luego tratar de ajustar cada uno de los elementos. Pues vamos a ello. Una vez escrita la ecuación le voy a añadir delante una letra que representará al coeficiente estequiométrico para poder realizar el ajuste. Y ahora lo que voy a escribir es para cada elemento pues cuántos eh, átomos tengo de cada uno. Empiezo por ejemplo con el hidrógeno del hidrógeno, pues tengo aquí 1 por A, pues A, más, aquí aparecen 3, 3 por B. Y del otro lado tengo estos de aquí, que son 2 por D. Continúo, por ejemplo, con el cloro. Bueno, pues el cloro, tengo aquí cloro, pues 1 por A más, eh, no aparecen más cloros de este lado, así que igual, y del otro lado tengo aquí tres cloros, pues tres por C, y nada más. Siguiente, aluminio, pues tengo el aluminio, a la izquierda tengo un aluminio por B, pues B es igual, del otro lado tengo un aluminio por C, pues B igual a C. Y el último que me queda es el oxígeno, pues calculo para el oxígeno. Aquí tengo tres oxígenos, pues 3 por B y del otro lado tengo un oxígeno, pues uno por D, que es D. Y ya lo tengo. Lo único que hay que hacer pues es coger el pues empieza poniendo el coeficiente que tenga el número mayor y asignarle a ese coeficiente un 1. Pues yo, por ejemplo, para empezar a ajustar Cogería este de aquí, que es el que tiene el coeficiente mayor, que es 3, y diría, pues voy a decir que la b es igual a 1. Así que de ahí, pues ya puedo empezar a deducir pues otros coeficientes. Por ejemplo, de esta ecuación que tengo aquí, pues deduzco que c también es igual a 1. Y de esta de aquí, deduzco que d, como es igual a 3b, pues va a ser igual a 3. Me quedaría solo eh, calcular cuánto vale la a, que lo puedo obtener de esta ecuación de aquí. Así que a más 3b es igual a 2d y solo tengo que sustituir lo que ya tengo. Así que a más 3b es igual a 2 por d. Como la d vale 3, pues 2 por 3 que sería 6. Así que a es 2 por 3 que es 6 menos 3 que vale 3. Así que ya los tengo todos, lo único que me queda es comprobar. Si alguno me saliese fraccionario, pues tendré que multiplicar por los denominadores para obtener números enteros y que sea más sencillo el ajuste. Pues comprobamos. dónde estaba la A, pongo el coeficiente que tengo ahora, que hemos dicho que valía 3. Dónde estaba la B, pues pongo el coeficiente, que es 1, así que no voy a poner nada. Dónde estaba la C, voy a poner... Su coeficiente, que es 1, así que tampoco pongo nada. Y donde estaba la D, voy a poner el coeficiente, que también es 3, y compruebo el ajuste. ¿Vale? Hidrógenos. Pues de este lado tengo 3 hidrógenos y otros 3 de aquí, 6 hidrógenos. Y del otro lado tengo 3 por 2, 6 hidrógenos. Correcto. Cloros. De este lado tengo 3 cloros y del otro lado... También tengo tres cloros, así que correcto. Aluminios, pues de este lado tengo un aluminio y del otro lado también tengo un aluminio, así que correcto. Y me queda el oxígeno, que de este lado tengo tres oxígenos y del otro lado, 3 por 1, 3, también tengo tres oxígenos. Así es que ya tengo la reacción perfectamente ajustada.